Hola chicos, saludos cordiales, Luis de PRIXLINE Susana Susana de PRIXLINE Fabricadora de Formación Está todo el día diciéndome todos los días Luis deja ya tantos de vídeos de trabajo y haz de cursos llevo de diciéndoselo siete meses antes de irme a Irlanda seis o siete meses pero él me decía es buena idea es buena idea pero esa quedaba Es que hay que ayudar a los que están buscando trabajo pero claro PRIXLINE también da formación Claro. para que os forméis para que luego trabajéis claro pues claro, aquí tenemos a susana que la podéis ver en otros vídeos en youtube eh, orientadora de formación orientadora laboral de PRIXLINE y nos va a explicar y formadora de va, Exacto. vamos a comentar cómo ser tatuador y trabajar en ello vale los que mm -hmm. lo veis luego en los comentarios, las preguntas que queráis, ¿dónde están los focos de la luz? No entré de los focos de la luz, con lo que a mí me gusta. Escucha que, que los que los veis en directo podéis preguntar ahora mismo, ¿vale? Diles un poco tu historia para los que no te conozcan, Susana, que doy no mientras difusión en redes sociales. Pues nada, mi historia, pues sí, nada, eh, bueno, me, me habréis visto, imagino, en vídeos anteriores que pero tengo alguno de no te habrá atrás. visto. Diles de qué si hora. en el canal, podéis ver vídeos de que tengo vídeos de, pues por lo menos, un año atrás, varios. Pero bueno, para que no me Yo conozco, me acuerdo cuando se fue a Irlanda sin saber inglés. Hicimos vídeos desde Irlanda, con esta señorita. ¿Aprendió ¿verdad? inglés? Vamos, ¿verdad? sí o sí. Pues mira, por lo menos hay cinco vídeos de cuando yo subí en Irlanda o siete vídeos. Pero chicos, que se va sin saber inglés, hoy a la semana hablaba ya un inglés fluido. Sí, sí, sí. Es verdad. <risa> Pero no le hagáis caso del todo, ¿eh, Luis? Del todo que no te hagan caso, porque hablaba algo de inglés. Es que me deja como se que... Estaba en... se vídeo que valiente no, se va que a Irlanda no, sin saber Luis, inglés que hablaba Qué inglés, valiente que hablaba inglés lo que pasa es que no te había lo lo lo olvidado lo tenía Metí dos reloj. años viviendo en irlanda y estudiando en irlanda y claro desde hace 15 años pero claro la memoria guarda el cerebro guarda información pues lo despertó el cerebro en un momento por pues la información guarda el cerebro. En, en una semana y medio de verdad, después de 15 de verdad, años llegó allí y en un mes y que te voy a decir en un, mes, en un mes empezó a despertarse la información y yo me daba cuenta Digo, anda palabras que se me habían olvidado. Han empezado como a despertarse. Sí, sí, y yo, claro. digo, para que veáis que totioso". digo, digo la verdad. Oye, chicos, no, que. Miento un poco, pero bueno, Escucha, que hoy tenemos que hablar de cómo ser tatuador y trabajar en ello. FRISLine da eh, cursos de tatuajes, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Eh, bueno, ¿qué os vamos a hablar hoy? Lo, lo más importante de un curso de tatuajes es el higiénico sanitario, ¿vale? Es lo que te pide el estapa. el temario. Bueno. Saca el temario. El tema. Y vamos a hablar hoy del curso de tatuajes para que os hagáis profesionales, en tatuadores profesionales o tatuadores de. ¿Cómo se dice? Tatuadores para piercing. Sí, de piercing, y tatuajes también. No. Eh, claro. Anilladores, anilladores. anilladores. Que te tenemos colores? el curso de piercing, tatuajes también. Y hay higiénico sanitario que está incluido. Claro. Siempre el higiénico sanitario. Tiene que estar Tiene incluido. que estar, porque es que si no, no puedes ejercer. No, no, no, no. no. Pero no. como siempre decimos, para ser un buen tatuador. O anillador es práctica, práctica y práctica. Entonces, realmente lo que vale de un curso es la práctica. Es lo más si importante. hacéis un curso chicos y chicas, eh, de tatuajes o piercing, y no os ofrecen prácticas, no cojáis ese curso, no le cojáis, porque dónde vais a haceros profesionales, dónde vais a aprender, en ningún sitio. Donde se aprende y uno se hace de verdad un profesional, es en la práctica, equivocándose, haciéndolo bien al siguiente día, te vuelves. Bueno, yo he, yo he visto casos de personas que han estado haciendo prácticas hasta un año entero. Y yo lo veo Ahí bien. es como aprendes. Con, yo lo veo con un bien. buen maestro. Y yo lo veo genial, porque contra más prácticas hagas, más profesional que haces. Yo lo veo así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿empiezas tú a comentar el curso? Como o quieras, tiempo? o sea, saliendo. empiezas tú un, poco, Empieza y yo un des, poco y yo de vez en cuando te interrumpo. Yo me para que la audiencia de... no se aburra. Oye, pues, Suscribiros al canal de PrisLine, ¿vale? Nos dedicamos formación y orientación laboral. Y si ponéis un like, genial. Sí, claro. ¿Tienes ahí el temario? Sí, a ver, tengo un pequeño temario. Y Me preguntando he lo que queráis, para... insisto, en, lo, en el chat, si abre el live o, en, en el, o luego en los comentarios. PrisLine siempre hace sus vídeos en directo. No nos gusta grabar. No. Siempre en directo. No nos gusta hacer. Tal cual. Tal cual. Con sus fallos, que a veces no salen vídeos. Claro. En el otro día tuve que borrar uno, que quedó fatal. Pues, Luis, ¿no? empezamos y luego lo tuve que borrar. ¿Qué me es que dices? Fallo técnico. Fallo técnico que se nos veía bien pero se nos veía... lo tengo que borrar. ¿Cómo? Si el que hace... no lo vio en live se lo ha perdido. Es, no sé cómo se os vería porque vamos con los vídeos con Sara, unos mejores, otros peores. Ah, no, no, no sí, si Sara es un excelente todo. profesional. Bueno, ¿cuál es el tema? Yo, para el que quiera estudiar... A ver, tengo aquí un pequeño resumen. Sí, un pequeño. La hoja, ¿vale? Para todo el que se quiera hacer un profesional, de tatuajes un profesional de piercing. Eh el curso de tatuajes, piercing y el higiénico sanitario, que es una asignatura que te entra en el curso, que sí. se llama higiénico sanitario. Insistimos, el la asignatura fundamental, porque es lo que te pide el estado para poder ejercer. Claro, higiénico -sanitario. Lo pide el estado. Claro. Sin esa asignatura el curso no, no es válido y no, tampoco no. te la hacen oficial, Luis, no te ponen claro. la firma el sello. No, no, no puedes trabajar. No te la no puedes trabajar. Incluir el higiénico sanitario, que al final el higiénico sanitario pues es un poco el tema de higiene, pero es que es básica, claro. Sí. ¿Vale? Luego ¿Me dejas explicarlo? Me venga, Y ahora, y ahora continúas tú. Yo venga, un poco venga, y ahora continúas tú para Bueno, pues está el curso de tatuajes, piercing y higiénico-sanitario, que es la, una apertura que te entra, que se llama así, pues está compuesto de teórico y práctico el curso. La parte online es la parte teórica, son dos o tres meses que estudias desde casa con la ayuda de un profesor online, o una tutoría de profesores online, que te, mediante un chat te metes en internet y vas hablando con ellos esa es la parte teórica y cuando acabas de estudiar le estoy explicando vale, vale, el vale. proceso vale, vale, vale, y cuando terminas la parte online se te manda un examen online una vez que apruebas el examen online pues te buscamos una empresa cerca de donde vivas que vives en Valencia pues en Valencia lo, lo más importante el casi cerca lo que dice ella dónde vives vives en Valencia en Valencia ¿Vives, vives en Córdoba en Córdoba vives en un pueblo de Algeciras vamos ah. Algeciras que vives en una aldea en la Coruña pues Pero lo más cerca de tu aldea y... Lo más cerca, porque si a lo mejor en la aldea no hay un estudio de tatuajes Pues en un radio de acción De eso se encarga sí, nuestra directora sí. de prácticas Doña una... Susan Carré sí. Saludos, Tenemos... Saludos Susan Saludos Susan La conoces, ¿no? Sí. Sí. sí, personalmente no Pero la has visto en los vídeos de Prisly Sí, y he hablado con ella por WhatsApp varias veces Porque ella es Susana y la... la directora y... de prácticas es Susan Sí Susan, Susana Todo está... A... Todo está interrelacionado Todo está Todos en un... Un mismo, Todo un bueno mismo... que las prácticas en el curso es lo más importante porque es donde verdad sin prácticas no se hace claro. oficial el diploma y no te vale para trabajar porque donde se hace la gente profesional equivocándose claro. yendo todos los días a unas prácticas saludos Mia del shop que se acaba de conectar dejándose enseñar por profesionales saludos ¿eh? Mia del shop por twitter se ha conectado y bueno luz continúa tú si quieres no no te dejo te dejo que escucha que en dos meses que os apuntéis, sea el de prislaño, o sea el de la competencia no se aprende a tatuar, hay que ser sinceros en, do, en dos meses no aprendes a tatuar, no. en ningún curso o sea el de PRIXLINE o sea que sea que me he enterado que pide el gobierno Escuchad, Luis, ya, 200 pero... horas que pide el gobierno para que sea válido la práctica pero yo prácticas. lo que hablo es aprender lo que es ser un buen tatuador Sí, pero yo no quiero que la gente haga un curso de 60 horas en prácticas porque eso no vale son 200 horas el mínimo de prácticas pero que yo no voy por ahí, yo no voy ahora ya ya lo que pide el Estado lo que, lo que voy es para aprender a tatuar bien. Ser un buen tatuador, un buen anillador. Eso es práctica, práctica y práctica. Eso puede tardar hasta años, chicos. Hay que ser. Cerros. A no ser no que, que te hagas ser, un curso no de dos que meses sea, o de tres. A no de un mes. ser que seas muy hábil, muy hábil, muy hábil. Muy... Mira, para ser un buen tatuador, lo primero que os guste es dibujar. Porque lo puedes hacer con plantillas, pero no va a ser lo mismo. Sí, es verdad. En cambio, si tú eres, te sale el dibujo, pues al final los clientes te van a querer a ti. Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Tienes que ser un buen dibujante. Te tiene que gustar el dibujo. Contra más dibujante seas, mejor. Mejor tatuador vas a hacer. Mucho mejor que usar plantillas. Porque el tatuador realmente es un pintor. O sea, es un pintor entonces Luis ¿cómo? es un proceso largo o sea una vez que te has sacado el curso sí. pues ya puedes ejercer porque tienes tu higiénico sanitario y como dice Susana el estado ya te deja funcionar pero si tú quieres convertirte en un buen tatuaje es practicar practicar y practicar y equivocarte y practicar y equivocarte porque así uno aprende no siempre es todo yo diría perfecto. que es un proceso de años Sí, lo es y un buen maestro de tatuajes te lo va a confirmar que no es lo que pues, o sea Prisline os lo está diciendo la verdad porque podríamos decir no hacer nuestro curso en dos meses y ya soy súper no ¿sí? el curso y tienes los papeles que te pide el Estado para funcionar. Sí. Pero para ser un buen tatuador es práctica, práctica y práctica, que muchas veces son años. Tío. Ese es el mensaje que le quiero dar a los chicos de Pickland. Sí, sí, sí, sí. Porque sí. sois los mejores. Pero también, también tengo que decir un inciso. Dilo dilo, un inciso. Dilo, dilo, dilo. Te cojo el vuelo. Un inciso. Te y cojo el inciso el bolio, es... Y que tienes razón, Luis. Una vez que te metes, no son tres meses online ni tres meses de prácticas. Hay gente que a mí me dice, Luis, cuando quieren matricularse sí. en un curso, ¿qué me te dicen? Dice? ¿Qué quiero, te un dicen claro, quiero un año de prácticas. Quiero un año. Quiero nueve meses. Yo no quiero dos meses, porque Oye, la gente tengo... sabe claro. que donde se aprende de verdad dónde es. ¿Dónde es practicando. Ah, claro. Y equivocándote. Que ¿Te, te pueden pedir un mínimo de un mes de prácticas, de 160 horas. De acuerdo, pero siempre de 160 horas. Te haces, exagero un poco, un año de prácticas, sí. pues vas a aprender y con un buen maestro mejor, pues vas a muchísimo más sí y hay gente toda luis profesional porque claro. de los de los centros de tatuaje son todo gente profesionales que, tienen que su tiene experiencia que claro que llevan tatuando algunos porque desde chiquititos toda la vida y eso es la el gente tema, te los voy a maestros contar, pero el te, van te a voy a contar un secreto como estamos que no nos oye nadie me ha comentado ya, Susan la me directora me de prácticas me ha comentado ¿Sí? que algunos estudios son un poco recelosos atraer a, traer a coger alumnos ¿De no de nosotros, ni de, que algunos estudios un poco recelosos, porque a veces ha dado el caso que el alumno supera al maestro. No me digas. Y luego el mercado. Sí, exacto. Claro, a ver, te hablo un poco en general. Sí, puede pasar, puede pasar. Claro, claro, claro, te entiendo. Te entiendo. Te hablo en general. ¿vale? Bueno, ver, pero. No, no, pero para eso estamos nosotros, para intermediar y, y convencer, oye, que no, que es mejor compartir el conocimiento y eso, pero que a veces pasa, pero bueno, pasa en todos los sectores. ¿eh? todos los sectores, pero bueno, yo me alegro de que sí, sí, tenga claro. mucho talento y lo desarrolle, porque no, el talento está para desarrollarlo, no está para tenerlo guardado. Yo lo, lo compartí. Si uno es un gran maestro y luego el alumno dice es otro el gran maestro, pues, pues le dobles de maestros. Claro. Ya aprendí en, en casa. De, hay un tatuaje, dicho, está... hay un dicho que dice que hay que alegrarse del bien de todo el mundo. Exacto. Claro, hombre. Eh, la academia, sobre todo, es para arrancar. Sí. Hace un curso de tatuaje de anillador en Prixline o en la competencia, insisto, os hablamos en general, ¿eh? que sí. no estamos vendiendo aquí el curso, estamos orientando. Claro, estamos informando. Un curso que hagáis de estos temas es para arrancar, para sacarte el papeleo que te pide un poco el Estado, tener unas nociones, saber Para meteros un poquito en el mercado laboral, que os claro. buscamos una empresa, Susana Barreto, os busca una empresa que es la directora de prácticas, ya los estamos metiendo en el mercado laboral. Claro, por eso Prixline, bueno, entonces, que, que lo tengáis claro todo vocación que os guste que os guste, mm. que os guste el tema que os guste dibujar insisto porque solo pasa plantillas pues no, no, no, no, no. y me gustaría Luis que les comentaras un poco el proceso eh, una vez que acaban los tres meses online los tres meses de prácticas que hay veces que a mí la gente me pide pues, un año de prácticas pues ponerte a trabajar ¿y te puedes ya, bien tener... como empleado en... y, pue... y se pueden díselo, el díselo el a tus mismo, futuros alumnos porque el el susana... Mismo... susana me lleva diciendo hace el vídeo que luego ella cuando le piden la información les pincha el vídeo Venga, díselo ¿Qué, ¿Qué les tienes que decir a los alumnos? Díselo, díselo Pues nada, que son tres meses solo Que para el juloro Son tres meses de prácticas Pero que hay gente que a mí me llama y me dice Es que yo no quiero meses de prácticas ni dos Yo quiero nueve meses o un año Porque hay gente que quiere de verdad aprender Que quieren de verdad hacer profesionales, ¿no? Pues mejor, mejor Y les sí. digo, pues qué razón tenéis Pues hablar con el dueño del centro Y hay gente que me dice Pues me quiere dar nueve meses Y yo me pongo contenta porque sí Porque no ya. vas a cobrar pero, pero te, lo, yo, vas a lo, llevar, a te yo, lo vas a llevar en aprendizaje Susana yo conozco algún yo. caso de algunas personas que han estado haciendo prácticas trabajando sin cobrar pero contentas uh -huh. por qué están aprendiendo un montón que no digamos que lo tengáis que hacer o no ¿eh, chicos uh -huh. pero es que es la verdad con un buen maestro ¿no? uh -huh aprendes sí. un montón que, sí, que sí. tú le estás ayudando a él y él te está dando el conocimiento claro eso sí. es lo que de verdad te va a ver. y cuando algo de verdad te gusta yo pienso por ejemplo te gustan los tatuajes y te tiras un año claro que vas contento bueno, aunque no cobres sales, porque claro. estás haciendo algo que de verdad te gusta Exacto. yo por ejemplo si lo hiciera viviría amargada porque es una cosa que no me gusta los tatuajes entonces prefiero... pero mira, tú tienes un tatuaje hecho no? le tengo hace 12 años audiencia? pero no para Acabas de decir que no te gusta me gusta hacerme los que me tatuaje tatuaje Me quiero hacer ah, dos. Te uno no en hacerlo. el tobillo, me quiero hacer uno en el tobillo. No sé, y me quiero hacer no... otro no sé dónde. Me, tengo aquí atrás, veis que no se ve. no se va a ver. Porque la, con, el sol, bella, del cariño, verano, si con el sol del verano, ver. el agua y la sal del mar se me ha borrado. 60 euros pues, Chicos, ¿queréis verlo? Si que no decís que sí, 60 si, euros no, me han cobrado y los me, que han en pues, me han engañado. Es que me han engañado. 60 se euros se me ha borrado el tatuaje. Me voy a enseñar porque no se ve. Mira, verás. A ver. ¿Dónde tiene que estar? Espera, chicos, que acercamos la comada. Pero si es que... Me... No, a ver, venga. A ver, espera, que acerco la comoda. ¿Lo ves? ¿Veis el tatuaje? ¿Le ves? Yo creo que sí. No, no se ve. Se ven las pecas. Susana, hombre, ese... no, no ves una estrella, Luis. No, no se ve, se ha borrado. No, no, pero mírala ahí. Mira, mira, mira, mira ¿la ves? ¿Y qué? A mí, a mí? Bueno, que la vea, la vea. Yo con las gafas no sé. Pues hombre, tú la no tenías ve. que ver mejor. Yo eh, no sé, chicos, Bueno, pues es un engaño, 60 euros. 60 euros, un tatuaje Luis que se me ha borrado ¿Pero quién te dice ese tatuaje? Pues mira, me fui a Villalba, un centro de tatuajes profesionales. Bueno, no descargo legal, no se hace responsable de lo que digan los colaboradores. Bueno, no decimos nombres y ya está. es un engaño, ya no vuelvo a ese centro, está en Villalba y no voy a decir nombres porque no quiero dar mala imagen, pero no voy a volver porque dicen que un tatuaje está toda la vida, no se te tiene que borrar. Y ahora Mira la audiencia dice que no se ve, que no se ve, que ir. no se te ve. Nos dice aquí camino que no se te ve el tatuaje. Es que no se ve, claro. Bueno, pero me eso va, es otro. Me va a tocar ir y hacérmelo de nuevo y me dirán venga otros 60 euros, ¿no? O sea, es que quedamos mal. No, pero claro es que hay que ser buenos profesionales. Es lo que estamos hablando. Nosotros. Que es mejor hacer un año de prácticas, chicos, aunque no cobréis y salir de verdad hechos unos profesionales. Bueno. El que quiera hacerlo, eh, que también puede ser un mes de prácticas, tres meses de prácticas, cuatro meses, eso ya cada cinco uno. Meses, cinco seis meses, esperamos meses. Pero vamos, meses. Que, que el caso de que se hace una, un, mes de, un año de prácticas con un buen profesional ahí, sí. ese, y me, ese. Y aquí tengo sí. un piercing. ¿Es? Eh, a, a la cámara, enseñaselo a la cámara. El piercing se, se ve. Me le hice el mismo año que el tatuaje. Pues tiene ya 12 años el piercing y el tatuaje. Joder, pues está aguantando más el, el piercing. Hace cuatro años me le cambié, me bajé a Madrid ah. al rastro y me compré uno y me cambié las bolitas Ves que aquí arriba hay una bola y aquí abajo hay otra y el pincho está dentro porque hay un pincho luz que va dentro de la caja. Ay, ay, a ver, espera, que te acerco, que lo vea la audiencia Sí, ah, sí, sí, o sea, ahí, tú quitas a mí, esta a mí bola, esas cosas, yo, quitas... no, yo no llevo en cambio un piercing, llevo quitas, tatuajes, quitas, pero al respecto ¿eh? Quitas esta bola y quitas esta, y dentro o se da un pincho, ¿no? dentro sí. de la ceja sí. y ese pincho y que duele pues llevo 12 años es que con el pincho no ahí me... metido yo no sé el día que me claro. le quiten si me le sacan me dolerá no claro yo bueno yo creo que ya no, no bueno sé. chicos que esto se está alargando mucho recapitulamos lo que hemos dicho me gusta. sí recapitulamos que, un poco que que hacemos yo, por, un... Por, por, por nosotros hacemos aquí un vídeo de dos horas pero claro luego dejamos ahí un vídeo de dos horas y no, no es no mucho llevamos no sé. casi 20 minutillos mira vale. hemos hablado de cómo se tatúa trabajar en ello vale lo más importante es sacarte un curso puede ser con Prisline o con la competencia el curso tiene que tener incluido lo de higiénico sanitario básico para poder que es el higiénico -sanitario. Pues es la parte de higiene limpieza vale el curso también te va a enseñar pues el manejo de las máquinas te va a manejar un poco el dibujo y tal pero para ser un tatuador la, lo suyo es practicar practicar y practicar y cuanto más tiempo mejor el, y tengo que hacer un inciso. En Andalucía, me han mm. llamado gente de Andalucía, pues Andalucía que es Sevilla, ¿no? O Caribe, sí, Andalucía. Ahora ya dicen que se ve muy bien el tatuaje. Mira, mira, la audiencia lo dice. Se te ve muy bien el piercing. Pero bueno, que en Andalucía. Y... En Andalucía, espera, me llama gente y me dicen que tienen un problema, que todos los cursos de tatuajes sí y piercing que no tienen la asignatura del higiénico sanitario. Bueno, claro, pues en nuestro sí en la comunidad ya. De Andalucía. Porque la comunidad Andalucía no hay esa asignatura, Luis. Bueno, pues el. el de... O ¿Sabes sí lo que hace lo la tiene. gente? Nos a nosotros. Claro. Se me bueno, escucha. Que la academia, sobre todo, es para arrancar. Bien, con sí. el o con la competencia, sí. es para arrancar. Los que sí. tener vocación, que te guste dibujar, ¿vale? Sí. Pues lo puedes hacer con plantillas, pero no va a ser lo mismo. El cliente luego lo van a. Mira lo que le seguro que este tatuaje era de plantilla. No. Eso es de Villalda, No, no, no. no con la máquina con una aguja. cómo se tan rápido. Dos horas. Y me hicieron sangre. ¿Y cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado? 12 años. Madre mía. Bueno, chicos. Y ya está. Y ya está. Nos pedimos suscribiros a Frixline en YouTube para así los avisa de los live. siempre emitimos en directo. Orientación laboral. Por cierto, los lunes tenemos al profesor Javier, que nos va a hablar sobre dietética. Ah, ah. ah, ah y tengo pregunta de la audiencia, chicos, espera, que tengo aquí que la vamos a responder el, el, el domingo, ¿vale? De estos que están viniendo de fuera. Ah, vale, vale. vale. Que eso que lo sepa la audiencia, ¿vale? Que hoy nos, es que hoy nos hemos centrado a lo claro, ya no, hoy que No, claro. Que nada, chicos. Susana, si ¿sí quieres añadir algo. Pues, más? Quería, si quería, no, añadir pues más. Eh, quería añadir una añade, cosita añade, más. Añadila. <risas> quería añadir una cosita más. lo que quieras, pero ya breve. Ya breve. 18 quería... minutos 27 segundos. 18 minutos. 18 minutos. 32 bueno, ah, eh, segundos. Hemos ya. estado a veces hasta 30 no, minutos. No, no, pero en 20 hay que cortar. El algoritmo de YouTube, 20 máximo. Sí. Venga, ¿Sí? venga. que te que decir. Venga, pues venga, a venga a elegir, Nos vamos, deciros, que nos vamos, chicos. Deciros que el Dima son homologado por Prisline y que el certificado de prácticas tiene que tener un mínimo de 200 horas para que sea certificado de profesionalidad para luego que le puedan poner el sello y la firma en la comunidad autónoma y se pueda hacer oficial no exacto pues oficial. ya está que muchas Muy gracias que sea oficial, chicos. Muchas gracias chao, chao, chao, chao, chao. Hasta la próxima emisión chao, chao.